Ya. Yeah. Hablando de raidear, la semana de... de octubre con otra persona. ¿La semana de octubre? Sí, es a la que me voy a Nueva York. A New York. ¿Solo una semana? Sí. Bueno, me salto... sí una semana entera de raide. ¿Cómo te va? Pero vas poco tiempo, ¿no? Viernes 5 y vuelvo domingo... como acá Espera. ¿De octubre? Si, sí. viernes 5 y vuelvo domingo... ¿A no me 14 me la verdad. Acusa, domingo 14. ¿Son todo charter o No son tanto, eh, porque... Son... 8 horas o algo así. Si solo va a Nueva York, le da una semana a México. Si. Sí. Ah, espera, ahora sí se ha todo. ¡Ah, te mirada de a que no me gusta estar arriba del todo, hacer... todo. Joder, tía, me tío, me equivoco. Con esta ¿Ya? ocasión. Es hay, pues? Arriba de, de la lista. No me, el tío, tío. Estar, joder, no, no me gusta No me gusta estar arriba tío, del todo tío, tío, de la lista. Tío, tío, tío. Ah, ahora, como tienes a ST. Joder, me Ya está el Heiser liándola. Heiser, madre, Heiser. <ríe> <Heid>. Joder. <ríe> la perra <ríe> gorda por mí. la has liado tú, Heiser normal de juego esta tarde. Lo siento, Tío, a palito, ¿no? Pues oh, Roboti oh, muy oh, a palito lo que va a pillar. <risa> yo no puedo hacer, no, no puedo agregar más ahí. No, pues te haré el bro que gilgante. Sí, a... ver. O sea, yo no estoy haciendo nada bueno, que nada No, no, cuando vuelva Foskis, cuando vuelva eso, tiro, o que Foskis te con tiro. Pero yo no tengo nada de acertar. si sí, sí, lo quieres van en, en silo y en España, en el silo? Sea, No, te aseguro que hemos visto esta un tanque que hacía nadie del el perro ciego ya, pero ¿Primazo? porque se meterse bien ahí. En esto? Holga, Holga, Eh, Si ¿Sí, me he tirado. Vale. Es que ahí... ¿Qué ahí también me he equivocado! ¡Eh, no a ya <risa> que pavo, tío. Pero porque. Pero tampoco creo que afecte. Voy a hacer el máximo de peso que puedo hacer con el con el EP que tengo. Dream. no up. Ahí me ha dado a mí también. Juegos. ¿Te imaginas área eh, que toda la parte se viera a ti? Yo tengo un provoquenaria. en área. Puedes mes, mes, eh, sí, lo, lo puedes meter, se podría llamar Mesmerais. No es verdad. <risa> para el Blume. Apoya para el Blume, no me he hecho todo este trabajo de Dark. No, es la de habilidad de, de un enemigo. No me he hecho todo este trabajo de Gile para que se coma el trabajo Ah, por cierto, si, si terminan metiendo el Blue Mage y está guapo y parece un Blue Mage tal igual, me lo pido para mí, eh. Sí, ah, no, pues, no una profesor. buena de patentes para que, sí, que pa sí. eh, todo el mundo platatearme Pero... nosotros, ¿no? Claro, no, yo me lo pido antes que no, no, me lo pido antes que vosotros todos. <risa> <risa> me pido un tanto. A ver, yo unas cosas de diría. ¿De qué color es el pequeño? <risa> Epilepsia mortal en la vida del grupo. <risa> No, me pido el, el, el Slayer. no te queda nada, esa me lo pido yo. Esa pues sí, no, me, no me lo pido yo. No yo No va a No pido, tío? No, pido un par. no va a haber No va a haber No va a No va a haber No va a haber dumpster. No a Estoy bien, ¿no? no, Cirqueo A no, ver, no. ¿Eh? a mí que le ha costado 20 años Bloquete Yo creo que aún no... Bueno, a ver si puedo estar escuchando pero la canción no me voy a fijar nunca como era la canción. ¿Dónde está con la mierda de este, los polonios? ¡Hombres! <risa> ¡Duro! ¡Machete al machote! <risa> y tanto le da a flotar... Arte como nos flota al es Pero sí, tardaron bueno. en No te perdonamos. Ay, ay, ay. esta canción tiene un pitido que es como cuando te tiran una granada en el colo de What? Una jaja de mi marrilla. Las poquitas se que sona el... de... el rato. ¿Esa ¿no? rara, pero, boca, pero boca. No. no, eso no, piso. Es Asume Raging Melody Joder, Dios No hay problema con eso Cuando levantes tiene una mano, golfa Joder, me ha matado el área Tiene por moverse no, eso no va. No va eh, Tirole de... ¿Me de Ya. Soy bien más el que menos áreas. ¡Joder, eh. Yo no digo nada y lo digo todo. ¿Tú quieres <risa> <risa> <No, va>. <risa> ¿Veis, ahora son el pitido ese que digo. Para nuestras no marcas, buenas. las res res res res res Está por amarillo, queda por amarillo. Close Quarter Crescendo. Y ahora morado o amarillo. Termina vale. de morado o amarillo. Yo, ¿cómo hago esto? lado chaval! La levanto! ¡Tiene levanto. el agro! Yo. ¡Los kits. ¡Cerca! Opa. ¡Y cuidado amarillo! Empieza por amarillo! Cuidado amarillo! ¡No hace no? ¡No, no, no, no! no ¡Sí! sí. ¡Mata tanque! Queda por un negro. ¿no? Ay, no, mierda, ah, bueno, wow, lo he hecho bien, tío. Dios. Ah, mierda. Joder. Joder, lo tengo. Nah, te tenías el de UFU. Levantando a Heiser. Sálvenme. Estás atrasado. Salok, ¿no? no puedes morir. Tanto a. Sí, ya la groséis. Me falta el fruto. Sí, que ya. la aguantes, la, que aguantes sí, es si la aguantes el así. ultimátum, eh. Ah, sí. no tengo en la, Pero, la no barra. No tengo en la barra. Me he matado el LB. Ya está, ya está. Este. Bueno, ya voy a hacer, ¿no? Si tenéis dos puntos. Ya, ya, voy a hacerlo en la ya, Pero vale. no hay manera de acabar este combate bien. Es Revolver. Revolver. Volver... A... ¡Ocelot! <ríe> ya está, ya me pongo Ay, el último. pero ¿no?